¿Cuál es la situación en el departamento de Potosí a raíz de los desastres naturales? Varias familias del norte de Potosí resultaron afectadas en su producción de oca, trigo y papa debido a las heladas que azotaron esta zona. Las heladas, es consecuentemente hermano, está. Nos ha, este año también, nos ha azotado, especialmente las partes, alturas. Yo no me equivoco, no sé en qué fecha será, pero está en junio. Había, ha habido esas heladas. Entonces, eh, como tiene que ser, consecuentemente está pasando por el cambio climático. Entonces, no hay otro, hay que tener estrategias para poder precaverse. ¿no? Nosotros no podemos solucionar, pero sí estamos preveniendo. ¿Qué uh, cultivos han sido afectados? Especialmente papa. En las alturas, papa, oca también, y en la, en la parte un poco baja, trigo. Entonces eso nos ha, a nosotros nos está llevando a una preocupación, no. Pero de todas maneras, pero ya en unos reportes hemos dado ya a la gobernación y está tomado en cuenta para las comunidades que están ahí afectados. ¿Cuántas comunidades afectadas? Si no me equivoco son uno, dos, tres, cuatro, son diez comunidades. ¿no? Diez comunidades pero así de parte, de parte nomás, no, no, no, no todo 100%, por ¿no? cien, es. ¿Cuántas hectáreas de cultivo? Las hectáreas deben ser más o menos aproximadamente unos. Unos ocho, casi en las alturas más, con avenas más, puede estar llegando a, a diez. Las familias las familias aproximadamente están casi, um, y es unos, unos 20, 20 familias. La producción estaba garantizada porque ha habido una lluvia nomás y nos ha acompañado y consecuentemente nos ha, nos ha garantizado, pero ¿qué pasó? Pasó un tiempo y luego las heladas, justamente cuando tenían que estar entrando en una etapa de lo que es eh, palotinamente, entran ¿no? los papas, trigo, todo eso, y ahí es lo que nos ha eh, castigado esas heladas.